En general en Chile cuando se suele hablar de desalación eh, se le atribuye directamente a una toma directa de, de agua, del agua de mar con una tubería que eh, digamos succiona agua de mar, eh, luego a través del proceso tecnológico, como si inversa, se le saca esa sal y después hay un vertido que vuelve al mar que, es de, que se le llama la salmuera, eh, que es eh, básicamente un agua de mar concentrada. ¿Ah? Eh, muchas veces, si es que no hay eh, procesos de predilución, eh, la salmuera esa más o menos vuelve al doble de la salinidad original del mar. O sea, si, lo, si el mar, por ejemplo, tiene 33% uh, eh, de, de, de sale, eh, puede volver a, a, a casi 70% o un poco menos. ¿ya? Eh, ahora, la desalación o la osmosis inversa, en realidad, como tecnología, puede ser aplicada a muchas otras circunstancia También existe la posibilidad de hacer desalación de acuíferos costeros. ¿eh? Los acuíferos costeros son reservorios de agua subterránea donde eh, se puede mezclar el agua continental dulce también con intrusión marina. Estos pozos son pozos que son salobres, digamos, tienen menor salinidad que el agua de mar y eh, eso te da muchas bondades desde el punto de vista no solamente tecnológico y de los costos porque la cantidad de los costos de la desalación son más o menos proporcionales a la cantidad de sales que uno le saca al agua. Y, sino que también desde el punto de vista de los impactos, porque si tengo un agua de origen que tiene menor salinidad, la salmuera por lo mismo también va a tener mejor sal, menor salinidad. ¿eh? Esas han, han sido cosas que en Chile por lo menos se han estado explorando poco, ahora, ahora a través de investigaciones nuestras, en colaboración con la Universidad de Chile, eh, a través del consorcio CAPTA y con otras instituciones, estamos un poco tratando de innovar en eso para tratar de incorporar estas tecnologías, Dentro de Chile, pero bueno, atendiendo más a tu pregunta, eh, del punto de vista de los impactos, efectivamente los datos que tenemos eh, de los últimos años que hemos estado recopilando en Chile, eh, solo hablando de la desaladora, digamos, lo que entendemos por desaladora de toma directa de agua de mar, hemos encontrado eh, que los impactos son mucho menores en comparación con desaladora y con registro y publicación, estudios que se han desarrollado, por ejemplo, en, lo, en, en las costas del Mediterráneo, Baja California, eh, el Golfo Pérsico, etc. ¿Por qué? Básicamente por las condiciones naturales de, de, de Chile. Tenemos una costa, eh, voy a dar vuelta un poco la explicación, el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, eh, tienen muchos problemas con el, con el manejo la gestión de la salmuera, porque son costas de muy bajas corrientes, hay que pensar básicamente el mar Mediterráneo, por ejemplo, una piscina grande, entonces, eh, muy pocas corrientes, una costa muy somera, muy plana, de baja profundidad, eh, y eso básicamente hace que, por ejemplo, el manejo de, de, de un vertido de salmuera pueda incluso tener una influencia de kilómetros, o sea, entre dos o cuatro kilómetros de distancia desde el vertido. Influencia me refiero a la zona donde finalmente la salmuera se termina de, de mezclar con el mar y termina siendo la misma salinidad del mar, ¿verdad? En Chile nosotros hemos hecho estudios eh, similares a los que se han desarrollado en esta, en esta zona del Mediterráneo y hemos encontrado de que la influencia de la salmuera, no solamente a nivel físico-químico, es decir, cuando la, cuando la salmuera se mezcla completamente con el agua de mar, sino que también los efectos biológicos sobre eh, algunos organismos modelos, como por ejemplo las macroalgas o lo que nosotros cotidianamente llamamos wiros, no pasan de eh, órdenes de decenas de metros, o sea, eh, para darte un, un ejemplo, hemos hecho modelaciones eh, con datos tomados en terreno de, de vertidos de desaladoras como la de agua antofagasta eh, de la candelaria, incluso de la minera Escondida, que es la desaladora más grande de toda Sudamérica, con 3.000 litros por segundo. Y eh, para todos es básicamente lo mismo, a, a, eh, todas conviven o, o se en, en, o sea, desarrollan en ecosistemas bastante particulares, un po, unos poco distintos de otros, pero lo que un poco prima una, una costa bastante profunda eh, y eh, corriente bastante fuerte. Entonces ahí hemos determinado que en base a nuestras modelaciones que alrededor está... Las almueras se diluye casi completamente, ya máximo a 30, 40 metros de distancia desde los difusores. Entonces eso claramente es una diferencia sustancial a lo que sabemos de la evidencia internacional. Yo creo que tenemos alrededor de... Eh, seis siete doctores eh, con sus respectivos equipos de trabajo, con estudiantes de pre, posgrado. Eh, hace alrededor de 10 años empezamos a identificar que la desalación era una actividad que estaba empezando a crecer en el, en el país. Eh, la desalación no es un tema nuevo, digamos, en Chile la desalación se ya, ya viene operando de manera bastante sostenida desde hace casi 30 años. Principalmente destinada a, la, a, a complementar la industria minera, pero eh, desde los años 90 ya tenemos experiencias de, de, de desaladoras como la desaladora de agua antofagasta, que al día de hoy casi surte al 100% de, de la, del agua potable de esa, de esa ciudad y eso se ha ido replicando en otras en otra zonas, en tal tal, en, en, ahora hay una desaladora que prácticamente... Eh, también eh, otorga agua potable para, para todo, eh, copiapo Caldera. Eh, y eh, también empezamos a visualizar, bueno, por efectos del cambio climático, el, el desierto de Atacama se está proyectando hacia el sur. Entonces, eso también hace... Eh, ha hecho que las precipitaciones y en general las fuentes convencionales de agua vayan disminuyendo y eso hace necesario el ir innovando en nuevas alternativas no convencionales eh, para complementar la matriz hídrica y entre ellas, bueno, aparte de, de, de, del rebuso de aguas residuales, que también es un tema donde tenemos mucho al debe, la desalación eh, es una de las alternativas más plausibles. Y así, eh, bueno, empezamos a colaborar de manera internacional, con sobre todo laboratorios y gente que tuviera más experiencia en esta área. Eh, la desalación, claro, en Chile lleva alrededor como 30 años, pero eh, seguramente las costas del Mediterráneo son las que fueron pioneras en la instalación de las, de las plantas desaladoras y por lo mismo también la experiencia en todos los aspectos, incluyendo... Eh, la temática de impactos de impacto costeros, así que a través de nuestra colaboración con la Universidad de Alicante, en la cual me encuentro en este momento trabajando eh, y un poco adquiriendo eh, experiencia, hemos ido tratando de eh, transferir esa experiencia, innovar eh, y, y, y adaptarla a la realidad de las costas de Chile. Que, eh, si bien la desalación o las tecnologías de la desalación son más o menos estándar y en este momento casi todas se, se basan en el, en, en el principio de la mosca inversa eh, del punto de vista de la gestión ambiental, de, de la gestión de impacto y de los impactos en sí eh, son muy diferentes dependiendo del ecosistema de la zona costera donde se instalen y Chile tiene una característica Bastante única eh, que lo hacen bastante poco asimilable a donde la desalación ha florecido, digamos, eh, históricamente, en las costas del Mediterráneo, Golfo Pérsico, Baja California, etcétera. Así que hacía necesario instalar ese, esa línea de investigación y ya llevamos casi unos 10 años en, en aquello. <música>